Hola y bienvenido a un nuevo video. Ayuda a Serge y a Steffi a aprender sobre las ventajas y las desventajas entre las energías convencionales y las energías no convencionales. Acompáñame a verlo. Bueno, en primer lugar, las energías no convencionales o energías renovables están disponibles en todo el mundo. Así que todos los países tienen al menos una fuente de energía renovable. En cambio, las energías convencionales están ubicadas en lugares puntuales en algunos países. En muchos lugares existen personas sin acceso a las energías convencionales. En cambio, las energías renovables pueden acceder a estos lugares y suplir esta necesidad de energía. Las energías renovables son irregulares, es decir, dependen de elementos naturales, como el sol, el aire, la corriente del agua por lo que cuando no se dan las condiciones adecuadas, se deja de obtener energía. Una de las mayores desventajas es la contaminación generada. Las energías convencionales son las más contaminantes. Esto no quiere decir que todas las energías renovables sean 100% buenas. Algunas de estas también generan contaminación, pero en un nivel mucho, mucho menor. Las energías renovables son ilimitadas, es decir, no se acaban, a diferencia de las energías convencionales. Finalmente, las energías renovables generan más puestos de trabajo que las energías convencionales. Search y Steffi tienen algunos ejemplos para ti del uso de las energías renovables en su casa. Por ejemplo, Steffi seca su ropa exponiéndola al sol, extendiéndola fuera de su casa, y así no usa su secadora. Y Search abre sus ventanas en época de calor para refrescar su casa, y así no usa el aire acondicionado. Ahora es tu turno. Identifica alguna de las cosas en las que hagas uso de las energías renovables y cuéntanos. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.